Vale, pues bueno, aquí este proyecto lo he hecho en pareja con mi compañero de proyecto y de trabajo, Borja López. Eh, venimos a presentar una aplicación eh, que se llama MyRor. Eh, MyRor, pensando un poco en el sentido de Blancanieves y de la madrastra y demás, ¿no? que preguntaba a un espejo y, le, y quería obtener ciertos atributos, o sea, quería obtener una valoración de sus atributos físicos, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, Decidimos hacer una aplicación para utilizar redes neuronales para hacer predicción de tanto de edad como de género de personas. Eh, os cuento un poquito por encima, ¿vale? Eh, esta aplicación se compone de, eh, bueno, hemos hecho pues dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve repositorios, cada uno aún más complicado y más difícil de entender, la verdad. Eh, una un vistazo así a vista de pájaro esto es una arquitectura de microservicios basada en eventos ¿vale? en el que tenemos una pieza central que es una API eh, asíncrona hecha con FastAPI eh, a la que un usuario eh, puede acceder mediante un bot de Telegram o mediante un frontend en Streamlit eh, para enviarle una imagen eh, que va a ser procesada eh, para obtener su cara eh, este procesamiento, eh, o sea, al, guardar, al enviar esta imagen perdonad, eh, se va a hacer el procesamiento y se va a guardar la imagen en un bucket de S3 ¿vale? en, en AWS y esto va a desencadenar un evento en una cola de SQS que sería un Kafka para el que no lo conozca Que, va, que a su vez va a desencadenar otro evento y que va a llevarnos a un predictor ¿vale? Que va a dejar los datos en, una, en un Mongo y esta, y esta predicción que se le va a hacer al usuario va a ser de vuelta eh, vía pues, el bot de Telegram o, o, o el Streamlit, el método de, de consumo que haya, que haya decidido tener. ¿vale? Volviendo un poco a la parte de los repositorios, pues, bueno aquí los tenéis un poco: eh, tenemos una API, tenemos un repositorio de despliegue de infraestructura automatizada como código, en el que utilizamos Terraform. Eh, tenemos el laboratorio, que vamos a ir ahora a ver un poco cómo ha quedado la cosa. Eh, el despliegue de los microservicios se hace en un Kubernetes en EKS, en el Kubernetes System de, service, perdón, de AWS. Eh, tenemos otro repositorio para el, Telegram de bot, tenemos para el Telegram Bot, otro repositorio para el Frontend, y luego los microservicios que interactúan con la cola de mensajes, que son el procesador de imágenes y el predictor que lleva instalado TensorFlow. Eh, para el tema del laboratorio pues eh, si quieres Borja lo contamos un poco entre los dos bueno, eh, bueno para este tema eh, no voy a extenderme tampoco demasiado vale, porque hay tres, tres puntos a los, que, a los que queremos llegar, voy a empezar yo con este primero vale. En, el, en un primer momento decidimos utilizar una base de datos inmensa que se llama la base de datos de IMD Wiki que contiene caras de celebridades y y datos acerca de su edad y su género. ¿Vale? Para hacer todo este procesamiento eh, hemos utilizado, bueno, hemos comprado y hemos utilizado una GPU de NVIDIA para configurarla con el sistema operativo eh, que utilizamos, en este caso es Ubuntu. Eh, y bueno, pues lo que queríamos conseguir con ella era hacer un procesado mucho más rápido de las imágenes y, y meter en memoria GDDR6 eh, una cantidad de datos de matrices enorme. Entonces, en este primer approach que hicimos eh, cometimos un grave error que fue eh, tratar de, hacer la, de, de extraer la cara de las personas en un numpy en un Array y meterlo dentro del CSV, lo cual nos, nos causó que al final acabásemos con un CSV de 12,1 gigas, eh, que en comparación con los 7 gigas que tenía el dataset, pues bueno, en fin. Eh, nada, tiramos un poquito para abajo eh, Acabamos pues haciendo toda la parte de TL y demás en el dataset eh, Se nos recortó muchísimo la cantidad de imágenes por el procesado que hicimos en un primer momento Aquí podemos ver un poco pues la distribución que tenemos por géneros y por edades de, Que hay en este dataset ¿vale? Hicimos agrupaciones para... Mmm, para hacer la clasificación en grupos de 1 a 9, etcétera, etcétera, hasta 90. Y desgraciadamente, el sistema que utilice, la topología de red que utilizamos fue un tanto de, decepcionante porque nos estaba dando. Es, o sea, utilizamos dos topologías: primero, una, una sencilla, entre comillas, y luego, después, una utilizando una red neuronal preentrenada que se llama DENSNET y esto produjo unos resultados un poco decepcionantes que, que eran de alrededor del 42% de accuracy en, en edad y en género del en género del 0,92. Este estaba mejor, pero bueno, tuvimos problemas también para, para poderlo ver. Entonces decidimos tomar otro approach y e hicimos dos otros dos nuevos notebooks. Eh, y si quieres, Borja, contar un poco aquí y luego lo pues contamos. Y más o menos lo que estuvimos, eh, cogimos otro dataset, en este caso es de UTK faces este tendría aproximadamente unas 23.000 imágenes. Hemos cogido al final un sample de 20.000 imágenes, eh, hemos dividido el, el dataset en el tamaño de la imagen, le hemos puesto como un tamaño de 200 por 200, y hemos generado eh, un dataset eh, directamente con TensorFlow, un tensor dataset. Eh, más o menos el entrenamiento y el test eh, lo hacemos sin sin accidente. y más o menos la red neuronal eh, es repetir otra vez, es, eh, hacemos un for directamente con el número de bloques que queremos, en este caso metemos el input y metemos el, la parte de conventional networks, al fin y al cabo son, creo que son seis eh, bloques de conventional network y, eh, con... y luego, la, luego la capa de salida de salida, eh, que al fin y al cabo luego lo que hacemos el model summary. Aquí podéis ver más o menos la guión de un aro que hemos construido. Eh, bajamos Se le acaban metiendo a esto como curiosidad eh, un millón de parámetros millón ¿vale? en, en cada epoch que hacemos de la red. Usamos la parte del callback, check -callback para tener los checkpoints, eh, la parte del landing gate, eh, Stopping, por si acaso ya no Aquí, aquí en, vez de, en vez de usar clasificación usamos eh, my, directamente en min absolute error, porque no estamos usando una clasificación de edades sino directamente queremos hacer una regresión prácticamente. Eh, el compile eh, directamente usamos el optimizador de, de de Adam y usamos TensorBoard para la parte de las métricas con los epochs. Como podéis ver, el, el epoch name, el el los y el mal que ¿no? es el final solitario el entrenamiento eh, más o menos nos sale eh, bastante bueno entre comillas eh, y bueno más o menos guardamos el modelo y esto es lo que tiene el predictor el hemos no predictor aquí ya tenemos la parte de evaluación del dataset que más o menos encaja más o menos con la edad que encaja más o menos más o menos con la edad que con la de el género actúa, con la de, con la de Luego para el de género pues es muy parecido como ya nos pegamos la leche en el primer en el primer en la primera aproximación pues eh, lo dividimos en dos y este es muy parecido si no igual bueno no es no es exactamente igual porque aquí hacemos otro tipo de otro tipo de, de... Van con, van más pequeñas, más claro aparte esto es una clasificación binaria esto es eres hombre o eres mujer una de dos vale entonces aquí también hemos obtenido. Esto es muy, ya os digo, muy parecido. Eh, lo único que pasa es que en la capa de activación, en vez de un red, utilizamos un softmax. ¿vale? La topología de red la podéis ver aquí. Es ya os digo muy, muy parecido. ¿vale? Hay menos parámetros, pero el resultado que nos está dando, el resultado que nos está dando este entrenamiento pues es, una, es una brutalidad. La verdad, es, está, cerca del, está cerca del 99%, lo cual quiere decir que estamos adivinando edades con un porcentaje muy alto de. De, sería géneros. Perdón, de géneros, de Acura, sí. ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto me lo he dejado por aquí. Eh, tenemos una, una API de más que podéis consultar, ¿vale? La, tenéis aquí la URL. Si queréis echarle un vistazo. Eh, y bueno, simplemente quería queríamos enseñaros así un poco cómo funcionaba para, para el funcionamiento. Tenemos una, un microservicio de frontend desplegado en el EKS. ¿vale? Aquí tenéis la web, podéis hacer predicciones. Eh, utilizando el apartado de image prediction y subiendo por aquí una imagen. Un minuto chicos. Vale. Y luego pues eh, si queréis utilizarlo os pues hemos dejado por aquí un QR y bueno, podemos hacer por aquí una prueba en vivo de cómo funciona esto. Creo que lo mejor que podemos hacer es coger la foto de Mark y eh, vamos a ver qué obtenemos aquí. Normalmente el primer envío normalmente el primer envío de imagen suele salir mal porque como tenemos un microservicio con pocos recursos eh, para iniciar TensorFlow, TensorFlow suele tardar un poco vale, vamos a ver si tenemos suerte en este caso y si no lo mandamos otra vez que a la segunda siempre nos contesta bien bueno pues aquí tenemos la predicción Marc tiene 28 años y es hombre y bueno Una de esas dos cosas es cierto Mándele no la mía, por favor Alejandro, a ver qué dice Bueno, bueno, si no, luego pues, si queréis escanearos este código QR Lo voy a dejar aquí durante el turno de preguntas Y lo podéis probar por vosotros mismos Vuestras imágenes, no os preocupéis, van a un S3 Nadie puede acceder a ella más que yo, que es mi propia cuenta Y no tengo ningún interés en hacer nada con vuestras imágenes Más que borrarlas para que no me cobre Amazon dinero Y bueno, pues esto es un poco el proyecto que hemos hecho